Ya comienza Vida de Estudiante. ¿Qué tal todos los amigos de NotiGuas y TV Guas? El día de hoy nos encontramos en la Unidad Académica de Derecho. Acompáñanos a Miguel Yael en un video nuevo. Aquí luego luego se ve quién es el favorito de Dios, como bien dicen. Increíbles instalaciones de la Unidad Académica de Derecho. Muy completas y además felicidades. Sus alumnos están muy satisfechos. Nos encontramos con un excelente alumno, es reconocido mundialmente por ser el mejor, al en los estudios, ¿su nombre es? Emanuel. ¿En qué semestre estás? En primero. Ay, oye, ¿y entonces ya sabes de qué vas a trabajar con te dos? Primero, hay que pasar. <risa> cierto, cierto. Va a ser presidente de la república, si no me equivoco? Primeramente. Primeramente. Pues ya ¿Para, saben? Que voten, para que voten por mí crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también oye, pues ya vimos que tienes un comedor pues muy padre, la neta como que y muy sientes... caro muy... sí, está muy sí, caro aquí muy caro, carísimo ojo, y, y entonces, ¿qué es otra cosa que no te gusta de tu escuela? pues, nomás eso que, que está está muy caro. caro ¿te gusta la vista? cuéntanos sí, la vista, aquí nuestras <ríe> Hermosas vistas Oye, El don Miguel atrás de nosotros Oye, ¿y entonces ya sabes por qué está el Jesucristo ahí pegado? ¿No es Jesucristo? ¿Quién es ¿Qué está haciendo? Sí, es, es, Diosito. es Diosito Pues ahí lo tienen, chavos pues, Prometeo Hasta... Bueno, hasta Prometeo, Jesucristo, como le quieran llamar, está en la escuela de Derecho, a la mejor escuela, me imagino sí. La mejor bueno, carrera. La mejor... Bueno, aquí luego, luego nos podemos dar cuenta a quién Dios si sí quiere. Y ustedes en derecha hasta tienen aquí áreas verdes muy bonitas. Su <risa> unidad está muy bonita. ¿Qué opinas de tu unidad? No solamente nosotros nos damos cuenta de eso. No, sí está bonita. Hay áreas que podemos disfrutar. Sí está bonito. ¿Qué opinas de las inundaciones que hay en tu unidad? Está chistoso porque... Pues, <risa> <risa> no, nunca pasa Nunca <risa> lo había visto. Pero pues bueno... Que lo mejor. que okay, bueno. Y en el área este académica, ¿qué te parecen tus maestros, tus compañeros en general? Mis maestros, bueno, siento que, o sea, sí me enseñan como debería, o sea, sí, sí estoy aprendiendo mis compañeros, y para qué excelente, sobre todo muy padre, nada más uno que otro maestro por ahí. Falta. ¿Tucha? ¿Quieren nombre? <risa> a mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. si <risa> sí, se puede. Ver, todo <risa> <voy a> <risa> y bueno, eh, pero si sí lo presento. Sí, sí, sí. ¿Sí sí. Este, y otra cosa, ¿por qué tienen a Jesucristo aquí pegado? Ay, amigo, no lo sé. ¿Sí es Jesucristo o no. No, no es Jesucristo. Sé que no es Jesucristo, pero no me pregunten. Bueno, nos contaron que era un llamado prometeo. No me sé la historia. No, más bien la he escuchado, pero nunca le he puesto atención. No, bueno. no te miento. No te miento. Y bueno, una recomendación a todos los de Notigual, los chavitos que quieren estudiar tu carrera, si ¿sí se la recomiendas, sí o no. Sí, sí se la recomiendo, pero que piensen muy bien por qué la van a estudiar, porque es justamente eso y tratábamos en clase y es algo de mucha moral, de saber qué es lo que vas a hacer. ¡Ya valió! Y una pregunta que justo va a la moral, ¿qué opinas de, del lado de la justicia en México? Sin comentarios. Entonces sienten sí, mucho estudiar aquí porque hay muchas cosas que hacer, si ¿sí uno acompaña. Sí, hay muchas cosas que hacer, sí. Bueno, bueno, muchas gracias y también saludos a las compañeras que están ahí enfrente, gracias. que no quieren salir. Saludos. <risa> gracias, compañera. No, de nada. Juan Antonio Mier. Ay, Juan Antonio, oye, pues tienes la pinta de todo y gitan derecho. No. Es que hay que estudiar, hay que ser proactivos y... Y ser para parecer, ¿no? Ah, A no ver, parecer. Pero, no. <risa> Explícanos el outfit, el outfit de derecho, que tiene que tener. Este, de camisita, camisita. Este, pantaloncitos, pantalon. watch, uh -huh. y pues andar siempre todo bien. <risa> Pulserita y todo, todo ah, el rollo. Venta, entonces si nadie está vestido así de derecho, entonces no estudian no aquí sí, exactamente. Oye, estamos <risa> en un lugar en donde surgió pues un suceso. Pues sí. muy, muy famoso, cuéntanos qué pasó pues, ese día de la tragedia. Lamentable, la verdad, porque <ríe> estaba, estaba lloviendo, llovió muy fuerte y las, las puertas estaban abiertas, Se metió todo el agua. O sea, la verdad sí estuvo pues, tremendo, muchos compañeros, la mayoría de los foranes, ¿verdad? Que pues, a veces también tienen que agarrar el, el camión y, y pues, bueno, sus bueno. zapatos para empezar inundados. Ah. Y tenían que bajar, entonces, pues Oye, me no imaginé a... como que todos estaban grabando historias, o sea, como que lo tomaron por el, lado, de... por el lado amable. El humorístico vaya. Exactamente. Sí, claro, pues porque veo que no tiene ninguna deficiencia en su unidad, yo lo veo muy bien puesta, porque pues, le faltan cosas. Fíjate que yo pienso que es de las más fresas, ¿eh? Bueno, he ido a la, he ido a la siglo XXI de Ajá. medicina y también está muy bonita, pero pues es muy grande la facultad de Derecho, bueno, la unidad académica de Derecho. Y realmente, pues yo creo que no le pide nada. No, la... es que sí también bien consentidos, chavos. Ya, o sea, no solo es esta parte inundada, sino la... No, de hecho, es, es la parte de lo viejo, porque pues allá hay aulas nuevas. ¿Y y, no? ¿no? Ah, o sea, ah, la, unidad, la unidad es muy grande, la verdad. Entonces, ¿no hay cosas tristes que contar de tu carrera? ¿Algo que le quieras pedir al director eh, No, pues más minas. bien, al contrario, más bien agradecerle a nuestros directivos por... Pues permitirnos estar en espacios buenos, dignos Yo creo que más que dignos ¿eh? La verdad es que está muy bonito Y los maestros pues, son muy buen acreedor Yo cuando entré al aguas pensé que iba a tener puros parques mm, no, no Fíjate no, que no, no me han tocado no. Tan largos, de un día a lo mejor Pero no, no largos pues ahí del próximo diputado, de, de ¿sí? sí, sí, pues ¿por qué no? Voten por las elecciones. Voten por unidad académica de derecho. Was. Oye, y por último, sí. ¿y por qué está Jesucristo pegado afuera de su No, nivel? no es Jesucristo, es Prometeo que bajó la llama de fuego. Sí, muchos... Muchos foranes y muchos así pero de otros lugares piensan que es Jesús. Sí, no. Fíjate okay. que es muy bonito, es muy bonito. ¿Qué piensan que es que Jesús? Que es Jesús porque se acuerdan. Se acuerdan de Dios. Es que no se acuerdan de Dios, ya, ya los, las personas pues no se si acuerdan. Ya de, Dios. de que son. Sí, sí, la verdad que sí. Eso, bueno. por ejemplo, no sé si tú leas la Biblia. Eh... <risa> no, la verdad. Es hay que leerla, entonces. <risa> El, el verá a, a Prometeo, bueno, Jesús, si pues sí te recuerda, ¿no? Se van a ir al infierno y no es broma. Samantha, ¿qué te parece tu unidad académica? Nosotros hemos ido a varias y esta se ve que los tratan bien y los quieren. ¿Qué opinas de tu sí, carrera? Sí, me gusta, me agrada. Muy, muy, muy práctica. Hay varios rumores. El primero es que... En esta unidad los quieren tanto que incluso en épocas de lluvia deben de traer aquí abajo una lancha porque se inunda, ¿es verdad? De hecho sí. ¿Y qué tal? Pésimo. A ver, Rector, lo que sea, guajo, hace buzos. Ya debes de traer tus botas de hule, ¿verdad? Bolsas, ¿Mis bolsas de bolsas. Ay, me ahogo con mi rabia. Y la segunda, ¿por qué si estudia en derecho? ¿Por qué está pegado aquí atrás en un... Bueno, así grandote, Jesucristo. No es Jesucristo, es Prometeo. Ya ven, muchachos, cuando pasen, no es Jesucristo, es Prometeo. ¿Qué es lo bonito de tu carrera? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué dijiste deseo estudiar Derecho? Pues la verdad, pues voy empezando, estoy en primer semestre y. Pues lo que más me llamó la atención. Bueno, lo más que nada, pues yo lo sé porque me gusta mucho lo, como que la justicia, ejercer uh -huh. la justicia, me gusta lo justo y pues es lo que más. Por eso me metí aquí. Y porque también mi familia son abogados y... Sí, o sea, sí o pasa. O sea, sí, tiene ah. que ver. ¿Nada? ¿Yo no lucho por dinero? No, pero... Ok, bueno, y hablando esto de justicia y de cómo está este nuestro estado, e incluso aquí, no hay que hacernos nunca de la boca chica, okay. ni los ojos vendados, porque justo aquí donde estamos pasó hace ¿Sí? no mucho una tragedia. ¿Qué opinas de esas cosas? ¿Qué opinas de la inseguridad de esto? ¿Qué pasa en, en, tu, uno, en, tu, en tu unidad académica, no en tu estado? En mi estado está fatal, obviamente. Y en mi unidad académica, pues no, es como que yo lo tenga muy notorio, muy presente. Entonces ahí sí no sabría qué decir. Porque también decían que aquí ah, que había cámaras, ¿no? Y no sirven para nada. De, de, hecho, de hecho, ni siquiera sé si hay cámaras porque nunca he visto una. Un saludo para tus fans de Notiguas. ¿Mis fans qué? De Notiguas, la ah. página donde va a salir. Ah, hola. <risa> Sigan la página. Ok, <risa> gracias Rafael. <risa> universidades también tienen cascada. <risa> y recuerden amigos, la, la, vida dura, la vida es dura, pero más dura si no estudias. Bien <risa> falsas.